Vamos a continuar con esta serie de vídeos relacionados con la memoria. En esta ocasión hablaré sobre la memoria de trabajo, que diríamos que es un tipo de memoria temporal que nos permite el procesamiento activo de la información. La idea en este vídeo es eh, profundizar un poco sobre este significado, qué significa realmente este procesamiento activo de la información. Pero, antes de empezar, quisiera eh, puntualizar eh, un poco todos lo los puntos que iré tratando durante este vídeo. En primer lugar, hablaré sobre la historia de este término, un poco el origen, de, de dónde surgió este, este, esta terminología. En segundo lugar, hablaré sobre las características de la memoria de trabajo. En tercer lugar, hablaré sobre el modelo multicomponente de la memoria de trabajo, que es uno de los más eh, conocidos, en su primera versión, y también comentaré un poco la versión actualizada de dicho modelo. En quinto lugar, hablaré sobre la importancia de la memoria de trabajo en nuestra vida cotidiana, es decir, por qué es importante tener una buena memoria de trabajo, una memoria de trabajo eficaz. En sexto lugar, sexto lugar hablaré sobre los programas de intervención que se han realizado, eh, un poco las conclusiones que se han eh, llegado hasta el momento en referencia a la memoria de trabajo. Aquí nos hacemos la pregunta: ¿es posible entrenar la memoria de trabajo? Entonces aquí intentaremos contestar un poco a esta cuestión. En séptimo lugar hablaré sobre los estudios neurológicos que se han realizado hasta el momento relacionados con la memoria de trabajo es decir eh, un poco eh, aquellas partes del cerebro ¿no? que se han eh, observado que se activan más eh, cuando estamos realizando una tarea de memoria de trabajo eh, a esto me refiero en este punto en octavo lugar eh, hablaré sobre los métodos eh, para evaluar la memoria de trabajo en realidad existen muchos métodos y en este punto haré referencia a uno como para tener una, un, un, punto, un punto de, de ejemplo, pero eh, en realidad existen muchos. Y en noveno, noveno lugar hablaré sobre eh, la memoria, el desarrollo de la memoria de trabajo a lo largo del ciclo, ciclo vital, es decir, eh, intentar contestar si esta memoria de trabajo cambia. Eh, durante nuestra desde que somos niños hasta que somos eh, adultos o mayores comenzamos con cuál es el origen del término memoria de trabajo y aquí voy a hacer referencia a los antecedentes para que surgiera este concepto en realidad este concepto aparece en un momento en el que los modelos estructurales los que he comentado en anteriores vídeos que hacíamos referencia al modelo multialmacén, que dividía la memoria en diferentes almacenes, eh, presentaba, este modelo presentaba dificultades para distinguir entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Entonces, en vista de esta, de esta dificultad, eh, se empezaron, eh, los investigadores empezaron a pensar en la posibilidad de generar nuevos modelos para la memoria. Como resultado, eh, uno de ellos es este modelo multicomponente que vamos a comentar hoy de la memoria de trabajo, que fue propuesto por los profesores de psicología eh, de la Universidad de Nueva York, eh, llamados Alan Baddeley y Graham Hitch, en el año 1974. Es decir, en este año surge este nuevo término, y esto lo que nos quiere decir es que la memoria de trabajo apareció para reemplazar la existencia de la memoria a corto plazo, que era una memoria menos eh, flexible, una memoria unitaria, que nos explicaban los modelos estructurales de la memoria. En ocasiones vemos que los conceptos memoria a corto plazo y memoria de trabajo se usan de manera un poco intercambiable, es decir, un poco como sinónimos, pero eh, los autores del concepto memoria de trabajo eh, lo que nos quieren transmitir es que este tipo de memoria es un tipo de memoria más activo y dinámico que el de memoria a corto plazo en este sentido vemos que la memoria de trabajo tiene mmm, un enfoque hacia el futuro es decir eh, un enfoque prospectivo eh, dirigido hacia las metas este, este, esta memoria de trabajo nos permite guardar información que está relacionada con nuestros objetivos, con nuestro, con nuestras metas. Eh, en este sentido, eh, la memoria de trabajo se convierte en una función ejecutiva dependiente de la corteza cerebral frontal. Aquí un pequeño paréntesis para comentar que, qué es una función ejecutiva. Bueno, este es un concepto propio del campo de la neuropsicología. Y engloba habilidades eh, dirigidas al logro de metas, eh, es decir, orientadas al futuro. Como ejemplo de funciones ejecutivas eh, podría mencionar la planificación, la flexibilidad cognitiva y, bueno, realmente hay muchísimas eh, funciones ejecutivas que son las que nos permiten eh, actuar en un momento enfocándonos eh, hacia un objetivo, ¿no? Y, por supuesto, eh, la memoria de trabajo es una de estas funciones ejecutivas. Eh, una función ejecutiva eh, nos permite responder a nuevas situaciones. Es decir, eh, se adapta mucho a, a las exigencias del ambiente. Y ello nos indica, o con, con, este, con, esta, con esta definición vemos que, que son muy importantes para la ejecución, de la mayor parte de nuestras eh, actividades diarias eh, en nuestro día a día eh, tenemos que tomar decisiones, resolver problemas, eh, enfrentarnos a, a nuevas, eh, nuevos retos, nuevas situaciones entonces aquí es donde eh, se ponen en marcha estas funciones ejecutivas antes de pasar a comentar el modelo multicomponente de la memoria de trabajo es decir hablar sobre su teoría eh, real, realmente en qué consiste quisiera hacer tres puntualizaciones relacionadas con la memoria de trabajo eh, la memoria de trabajo es un sistema de capacidad limitada cuando eh, hablo de capacidad en, en este caso me refiero a la cantidad de información que es capaz de tener activa en un momento dado una persona entonces, en este sentido, tiene una capacidad limitada. Eh, esta capacidad de la memoria de trabajo no es fija. Eh, se han hecho estudios eh, o, o la información que tenemos hasta el momento eh, nos indica que esta memoria cambia a lo largo del ciclo, ciclo vital, es decir, no se, no se mantiene estable. Eh, posteriormente, retomar este tema para hablar eh, un poco en qué etapa eh, esta, esta memoria aumenta en qué etapa esta memoria puede disminuir y también si, si podemos hacer algo para mejorarla para mantenerla y, y evitar que de, decaiga lo menos posible y en tercer lugar eh, podríamos decir que la memoria de trabajo eh, se ocupa de procesar la información de manera flexible durante un tiempo muy breve realmente esta flexibilidad es la que nos permite adaptarnos a las diferencias los diferentes estímulos que recibimos del ambiente por esto no puede ser una memoria estática no tiene que ir acorde con la situación o los estímulos que estamos recibiendo bueno ahora vamos a pasar a comentar la primera versión del modelo multicomponente de la memoria de trabajo aquí en el, en el gráfico eh, tenemos un poco eh, en qué consiste eh, o un poco eh, los apartados que tenemos en este modelo vemos que está formado por un ejecutivo central que es la parte principal del sistema eh, este ejecutivo central está muy relacionado con la atención y la inteligencia fluida y qué es la inteligencia fluida bueno pues este fue un concepto incorporado por el psicólogo británico Raymond Cattell. Para Cattell, eh, la inteligencia fluida eh, implicaba la capacidad de eh, razonar de una manera abstracta. Y este tipo de inteligencia eh, no está relacionada con la experiencia ni con el aprendizaje, es decir, eh, se refiere a la capacidad de razonar con la que nacemos. Por otro lado, teníamos la inteligencia, ya que he comentado la fluida, voy a comentar que el otro concepto era el de inteligencia cristalizada, que era la memoria que eh, estaba relacionada con el aprendizaje, la que desarrollamos con la experiencia, eh, con el desarrollo de, de experiencia durante toda nuestra vida. Ahora vamos a continuar eh, ya comentando este modelo multicomponente multicomponente y en referencia a las funciones del de ejecutivo central podemos decir que eh, se intenta dirigir el cambio de tarea eh, el cambio de tarea se refiere a, a las situaciones en las que tenemos que realizar actividades pero eh, no no a la vez todas las actividades sino alternando una con otra entonces este eh, ejecutivo central intenta controlar este esta alternancia esta, de, esta, de esta manera eh, se vuelve de un, versátil el, el sistema de memoria eh, lo convierte en un sistema adaptable en segundo lugar eh, el, eje, el ejecutivo central se al, encarga de actualizar la información de la memoria de trabajo es decir mantener eh, actualizada la, la la información que tenemos activa en ese momento y en tercer lugar eh, diríamos que también eh, juega un papel importante en la tarea de inhibir respuestas dominantes esto qué quiere decir eh, muchas veces cuando estamos realizando una tarea eh, eh, por por respuesta automática intentamos responder de una manera pero no siempre esta respuesta es la adecuada entonces este sistema lo que intenta es inhibir esta tarea que intentamos hacer como de una forma automática cuando no es adecuada es decir intenta poner la coherencia de nuestras respuestas además el ejecutivo central eh, controla otros dos sistemas que son el bucle fonológico que vemos aquí en, en la imagen y el de agenda visoespacial eh, el bucle fonológico eh, está encargado del procesamiento del lenguaje es decir es el responsable del mantenimiento temporal de una manera activa de la información verbal y por otro lado la agenda visoespacial es la encargada del procesamiento de imágenes es decir es la responsable del mantenimiento temporal de la información visual y espacial que recibimos del entorno por otro lado eh, en referencia a la relación entre la memoria de trabajo y la atención aquí vemos que este ejecutivo central eh, actúa como un controlador atencional y su funcionamiento eh, está eh, marcado por dos sistemas de control eh, por un lado tenemos eh, un sistema de control automático que está basado en los hábitos y las rutinas adquiridas es decir se refiere a aquellas uh, acciones que realizamos de una manera automática que no lo realizamos de una manera consciente y en segundo lugar eh, tenemos un sistema ejecutivo que está sujeto a, a las limitaciones de la atención y aquí nos, man, nos referimos a estas actividades que realizamos con una atención focalizada es decir de una manera consciente aquellas actividades que en las que hay un gran eh, una necesidad de recursos atencionales ahora vamos a pasar a una versión más actualizada de este modelo que hemos comentado que es una versión que en el año 2000 alan Badeley, nos presenta aquí eh, bueno primero comentar por qué eh, se hizo esta actualización del modelo bueno esto ocurrió porque habían dificultades eh, en el primer modelo que estaban relacionadas en cómo se conectaba todo este sistema con la memoria a largo plazo era difícil conseguir la relación entre este sistema de memoria de trabajo y la memoria a largo plazo entonces ante esta necesidad surge esta segunda versión y eh, podemos decir eh, como principales cambios o, o adiciones a este modelo en primer lugar eh, vemos que hay una conexión con la memoria a largo plazo desde los subsistemas fonológico y visoespacial que en el primer eh, modelo no existía eh, recordemos que el bucle fonológico eh, permite la adquisición del lenguaje y por otro lado la agenda visoespacial permite el conocimiento espacial entonces se crea esta conexión en segundo lugar eh, como cambio o como novedad en este nuevo sistema tenemos la inclusión de un almacén episódico. Aquí lo vemos en, en, en la imagen que ocupa el lugar eh, central de, del dibujo. Y bueno, este almacén episódico también es conocido eh, como buffer episódico. Podemos encontrarlo eh, denominado de las dos maneras en la, en la literatura relacionada con la memoria. Este almacén episódico eh, asume la existencia de un código multidimensional, es decir, un código que se puede eh, comprender en, en las diferentes dimensiones de la memoria, eh, ya sea de memoria de trabajo, memoria a largo plazo, y esto eh, permite eh, a los distintos subcomponentes de la memoria interactuar con la memoria de largo plazo. Es decir, eh, es como si eh, por medio de este código multicomponente eh, ya los diferentes eh, componentes del sistema hablaran el mismo idioma y por eso permitiría esta conexión entre ellos.